El estado de Puebla espera la llegada de más de 900 mil visitantes y una derrama económica de hasta 700 millones de pesos durante la temporada de Semana Santa, informó la titular de la Secretaría de Turismo Estatal, Marta Teresa Ornelas Guerrero. En conferencia de prensa, la funcionaria estatal señaló que Puebla se encuentra más que listo para recibir a los turistas y visitantes que comenzarán a llegar desde este miércoles, pues se reconoce que es un estado con valores y tradiciones de mucho arraigo, pero también es un espacio con abundantes centros turísticos a atractivos para las familias. Del mismo modo, estimó que para este 2023 habrá un incremento del 17% en el número de visitantes y turistas respecto al año anterior. Comentó que en todo el estado estarán disponibles 30.000 cuartos de hotel, de los cuales 13.000 corresponden solo a la zona metropolitana. En el caso de Atlisco Cuetzalan, Zacatlán y Pahuatlán se prevé una ocupación hotelera del 90%, mientras que en Puebla, Cholula, Tlatlaúquitepec, Huautzinango y Tetela de Ocampo del 80%.